Serían 60 pesos. Gracias. Aquí tiene su pedido, señora. Una consulta, señora, disculpe. ¿Por qué trae el dinero en la boca? Por seguridad, joven, para que no me lo roben. Señora, no es por ofenderla, pero este billete es falso. No. Me lo acaban de pagar. Me lo gané limpiando una casa toda la semana. No puede ser falso, revíselo, por favor. Uh, acabo de revisar el billete y el billete está bien, señora. No, no es falso. Así que dale su cambio, por favor. ¡Pero, papá! Dale su cambio, por favor. Está sí. bien. Aquí está, señor. Que le vaya muy bien, señora Cuídese Papá, ese billete era falso ¿Por qué le dimos cambio? Basta, Alejandro Atiende Pero papá Ese billete nos iba a ayudar a comprar los medicamentos de mamita Mira Pues lo que tenemos que hacer es seguir vendiendo ¿Sí? Ya verás que vamos a conseguir el dinero Mira Esa señora Necesitaba el dinero más que nosotros, ¿sí? Le hemos ayudado y eso es muy bueno. Estoy Ahora bien. atiende al señor y deja de, de molestar, ¿sí? Atiende. A vender. Buenos días, señor. Buenos días, joven. ¿Qué va a llevar? Bueno, a ver, eh, la coliflor. ¿La coliflor? Está a 20. La cebolla. La cebollita, a 25. Tus pepinos a 30 30 muy bien dime qué harías tú si yo te compro todo todo todo compraría medicinas para mi mamita y además me compraría un buen pollito para compartir con mi familia <risa> muy bien muy bien entonces, yo te compro toda tu mercadería. Ah, ¿Cómo dice, señor? Que les llevo toda la mercadería que tienen, pero me la suben al coche, ¿sí? Ah, ¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Vamos, enseguida. vamos! enseguida Ayúdame, ayúdame, Alejandro. Está bien, papito. Todo eso. Esto es Excelente, conozco aquí. Aquí. Vamos, hijo. Ah, ah, aquí tiene, por favor. Ah, ah, ah, hijo, eso coloca ahí. Ah, ah, ya está todo, señor. Bien, bien, bien. Está bien. Ah, ah. Está bien. Ah, sí, sí, sí, sí, señor Sí, está muy, muy bien Gracias, gracias, gracias a, usted. gracias a usted Gracias Que les vaya bien Igual a usted, señor Muchísimas gracias Perfecto Vamos Gracias Hasta luego, señor Que estén señor. bien Mira, hijo Ahora tenemos el dinero para comprar los medicamentos de tu mamá ves que te dije que íbamos a conseguirlo sí vamos a la farmacia vamos a la corre farmacia. corre corre corre cuidado cuidado siguiémoslo mira comprame bien ven, ven hijo. Okay. ya tenemos todos los medicamentos para ti estacionate aquí ¿Medicamentos de mamá? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios sí. Y por tenemos todo ¿Cómo están? Muy bien, ya compramos los medicamentos ¿Quieren que nos acerquemos para que lleven las medicinas a tu esposa? ¿Sí? Uh, vamos, vamos Claro que sí, gracias Muchas gracias, señor Adelante Permiso Adelante Muchas gracias, es muy amable gracias, señor Estamos cerca Muy bien, tú nos invitas eh, Está bien Ya llegamos, es aquí, señor Gracias, señor ¿Tú? Por nada. adelante Muchas gracias Oh, está todo bien Pero, pero no quisiera pasar, aunque sea lo voy a invitar un poco de vaso, un vaso de agua ¿Sí? ¿Por qué no? Claro que sí. Venga. <risa> señor, ¿estás seguro? Parece peligroso. No, Alfredo, no te preocupes. No es peligroso. Está bien. Espérame, por favor. Pase, señor, por favor. Venga. Venga, señor. ¿Para qué? Hola, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Muy bien. <risa> bien? ¿Pudieron vender mucha verdurita? Ay, sí. Permiso. Muy buenas tardes. Señor, por favor, no nos corra de la casa. Como verá, yo estoy enferma, pero en cuanto me recupere, le vamos a pagar todo lo que le debemos. Mi amor. Por favor. Mi amor, tranquila, tranquila. Eh, señor, es, es un amigo cuento. Él nos compró todas las verduras. Señor, sírvase. Está muy bien, amiguito. Eh, estoy bien. Gracias. gracias. ¿En serio compró todas las verduras? Sí. Y, y, y mira. Mira. Mis medicamentos. Sí. Gracias a él pudimos comprar todos tus medicamentos. Así podrás recuperarte, mi amor. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias No tiene nada que agradecer Su esposo es un buen hombre, muy honrado Y el muchacho, muy trabajador Y ambos la quieren mucho Y estoy seguro que muy pronto se va a recuperar Muchísimas gracias, señor Bueno, si ahora me lo permiten, eh, tengo algunas cosas que hacer eh, Los dejo, ¿sí? La compré. ¿Y el vaso con agua? Tranquilo, estoy seguro que va a ser en otra ocasión bueno, muchas gracias. Vamos. Que le vaya muy bien, señor. Permiso, gracias. permiso. Adelante. Gracias. Qué bueno. Te vas a recuperar. Voy a prepararte algo, ¿sí? ¿Todo bien, señor? Todo bien. Todo bien. Pero qué increíble que es la vida, ¿no? ¿Por lo dice, señor? Porque parece que... Quien menos tiene, es quien más da en este mundo. <risa> Tengo una idea. ¿Quiere que le traiga algo detrás, señor? La sandía, por favor. Inmediatamente. Permíteme. ¿Para qué la necesita? Vamos a tratar de hacer algo bien. Y ya está. Pero señor, ¿qué hace? Ya verás. Tú, espérame aquí, ¿sí? Disculpen, por favor. Es casi se me olvida. Se me cayó la sandía y oh. se ha partido. Pero no está dañada. Quédensela, sí. Oh, ¿qué, qué pena por usted, señor. ¿Qué? Lo siento. No, pero está bien. Quédensela, por favor. Eh, claro y... que sí. ¿Qué le que le sirva, ¿sí? Claro que sí, nos va a servir, señor Muchas gracias, señor Chao, muchachos Permiso Chao Que le vaya muy bien, señor Mira, papá, vamos a comer Sí, qué gentil es el señor, ¿verdad? Ven, hijo Eso Pasa por eh, acá Está bien Mira Papá, ¿por qué el señor dijo que le sirva? Si no sirve No lo sé, hijo Algo debe tener a ver Mira Nos dieron una salida. Qué rico A ver Lo voy a abrir, ¿sí? ¿Qué es eso? Es muy raro, ¿no? ¿Por qué tiene? ¿Por qué está sellada y partida? Tal vez el señor se está haciendo a la boda de nosotros Mira wow. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es harto dinero, con esto podemos comprar todas las medicinas del mundo Pero tiene aquí una nota, fíjate que dice la nota Papá, léelo, papá, léelo. Sí, ah, Mira ¿Qué dirá? Mira? Mira, toma wow. Muchísimo dinero Artismo. Esto dice Vi la acción que hiciste con la abuelita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 Eh, se le cayó su billete. Muchísimas gracias Que le vaya muy bien A su también Mis hijos, hay que devolver las, las cosas Porque no son nuestras, ¿no? Sí Este dinero les ayudará a solventar sus problemas Por favor, preséntate el lunes en el parque Canelas a las 12. A, a partir de ahora... ¿Trabajarás conmigo? Y vas a tener un trabajo estable! ¡Qué felicidad! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y si... Sí, con este dinero... Este dinero nos ayudará mucho ¿Josué? ¿Josué? Sí Gracias por tener un corazón tan grande como el que tienes. Los amo a los dos y siempre los voy a amar. ¡Los amo! Hijo, mi amor... Muchas veces en quien menos crees es quien más te enseña y a quien menos le das es de quien más recibes. Recuerda compartir no porque tengas mucho, sino porque sabes lo que es no tener nada. Si Dios te da la oportunidad de ayudar hoy, hazlo. Y hazlo con un corazón alegre y agradecido. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo.